¿Qué es una CBDC? Una CBDC que en su sigla significa Central Bank Digital Currency, es un token basado en blockchain para representar la forma digital de una moneda fiduciaria de una nación. Así, la CBDC es una moneda digital del banco central o la versión digital oficial de la moneda fiduciaria de un país. Una CBDC, a diferencia de las criptomonedas tradicionales descentralizadas, está centralizada. Las CBDC son reguladas y emitidas por la autoridad monetaria de un país, generalmente un banco central. El sistema de pagos en tiempo real de la Reserva Federal de los Estados Unidos llegará en julio. El nuevo sistema de pagos operado por el gobierno, que a menudo se usa como argumento contra la necesidad de innovaciones en los pagos criptográficos, tendrá sus primeros participantes certificados en unas semanas. La Reserva Federal de los Estados Unidos está activando su tan esperado sistema de pagos en tiempo real para el mes de julio de este año, dijo el Banco Central en un comunicado, marcando una transición que algunos han visto como un desafío del gobierno a las ventajas de las transacciones instantáneas del sector de las criptomonedas. El servicio FedNow Destinado a solucionar los retrasos existentes para la compensación de transacciones financieras entre instituciones, comenzará a certificar a sus primeros participantes a principios del próximo mes. El sistema funcionará a las 24 horas y brindará acceso total e inmediato a los fondos. Instamos a las instituciones financieras y a sus socios de la industria a que avancen a toda máquina con los preparativos para unirse al servicio FEDNOW, dijo Ken Montgomery, director de operaciones del Banco de la Reserva Federal de Boston, quien ha estado trabajando en el nuevo sistema que dijo ofrecer una solución moderna de pago instantáneo. FEDNOW también se ha visto como un precursor potencial de una moneda digital del Banco Central. CBDC, aunque el servicio también podría socavar una de las fortalezas clave de un dólar digital, la capacidad de transferir instantáneamente. Los funcionarios de la Fed han dicho que la agencia no ha tomado ninguna decisión sobre una futura CBDC de los Estados Unidos, que dicen que necesitaría el apoyo del Congreso, la administración de Biden y el público. Los funcionarios federales, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell, el entonces gobernador de la FED, Leo Brainerd, y el entonces comisionado de la Comisión Federal de Comercio, ahora director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, Rouji Chupra. También han citado preocupaciones sobre la proliferación de ciertas monedas estables privadas, como la ahora cerrada. Proyecto Diem, anteriormente Libra, como señal de que se necesita una red de pago en tiempo real. Jared Zaiberg. Analista de Chidi Cohen, sugirió que el sistema en realidad podría ser útil para los criptoinversores como una forma de financiar y cobrar operaciones sin tener que dejar dinero en efectivo o dólares digitales en una plataforma de negociación, escribió en una nota. Sin embargo, el nuevo sistema de transacciones de la Fed no será el primero, porque la industria bancaria ya lanzó su propia red RTP. Ese competidor similar del sector privado ha estado operando desde el 2017. Pero antes de continuar te pido que apoyes nuestro canal con un me gusta y que te suscribas. Por otro lado... Robert Kennedy Jr. y el gobernador del estado de la Florida Ron DeSantis se oponen a un CBDC en Estados Unidos. Los dos posibles candidatos a las elecciones de 2024 han criticado las monedas digitales de los bancos centrales como herramientas de vigilancia financiera. A medida que los posibles candidatos ajustan sus plataformas en previsión de las campañas presidenciales de 2024... Robert Kennedy Jr. se sumó al rechazo hacia la CBDC, acompañando al gobernador de Florida, Juan DeSantis. Kennedy, quien ha presentado documentos para postularse como demócrata en las próximas elecciones presidenciales, sonó a alarmas en Twitter, pareciendo vincular el lanzamiento de FedNow con el de una moneda digital de Banco Central, también conocida como CBDC, la cual, según él, allanaría el camino hacia la esclavitud financiera y la tiranía política. Sus comentarios se asemejan a los de varios legisladores republicanos que han criticado a la CBDC como un ataque a los derechos de privacidad financiera o, potencialmente propensas a restringir las compras diarias, dando un matiz bipartidista a un tema que ha sido ampliamente publicitado por voces conservadoras. Una CBDC vinculada a una identificación digital y un puntaje de crédito social permitiría al gobierno congelar tus activos o limitar tus gastos, escribió Kennedy en Twitter, quien el año pasado se disculpó públicamente por comentarios realizados sobre Anna Frank en el contexto de un discurso en contra de los mandatos de vacunas. Mientras las transacciones en efectivo son anónimas... Una CBDC permitiría al gobierno vigilar todos nuestros asuntos financieros privados. Días después, la Reserva Federal emitió aclaraciones sobre su próximo lanzamiento de FedNow, aclarando en una sección actualizada de su página de preguntas frecuentes. La Fed afirmó que no está lanzando una CBDC cuando se espera que su servicio de pagos FedNow se ponga en línea en julio. Dijo que el sistema de liquidación instantánea entre instituciones financieras tampoco es un reemplazo del efectivo. El servicio FedNow es un servicio de pagos que la Reserva Federal pone a disposición de bancos y cooperativas de crédito para transferir fondos, afirma la publicación. El servicio FedNow no es ni una forma de moneda ni un paso hacia la eliminación de ninguna forma de pago, incluido el efectivo. Una moneda digital de banco central es similar a un stablecoin. Ambas son activos digitales vinculados a una moneda soberana como el dólar estadounidense. Sin embargo, en lugar de ser emitidos por empresas privadas en redes descentralizadas como lo hacen las stablecoins, las CBDC son emitidas y administradas por sus respectivos gobiernos o bancos centrales. La Fed ha dicho reiteradamente que el Banco Central de los Estados Unidos no lanzará una CBDC minorista sin la aprobación escrita del Congreso. Y la Fed repitió ese mensaje en su publicación de blog, añadiendo que también debería contar con el respaldo del poder ejecutivo. Aunque el Banco de la Reserva Federal de San Francisco publicó una oferta de empleo buscando diseñadores y desarrolladores de CBDC en febrero, la Fed también reafirmó que no ha tomado ninguna decisión sobre la emisión de una moneda digital de Banco Central. Las preocupaciones de Kennedy coinciden con las del gobernador de Florida, Juan DeSantis, quien se mostró en contra de la idea de una CBDC en el estado del sol el mes pasado especuló que la tecnología podría utilizarse para limitar las compras de armas de fuego o las ventas de gasolina al presentar una prohibición de la CBDC, de cualquier país en la legislatura del Estado. La tecnología también ha sido condenada como contraria a los principios fundacionales de las criptomonedas por voces comparativamente liberales, como el consultor de la NSA, convertido en denunciante Herbert Snowden, quien calificó a la CBDC como una moneda criptofascista en 2021. Otros legisladores republicanos expresaron preocupaciones notables sobre la CBDC antes de DeSantis, incluido el líder de la mayoría republicana en la Cámara, Tom Amon, y la gobernadora de Dakota del Sur, Christine Noem, quienes cuestionaron las enmiendas al Código Comercial Uniforme, UCC, del Estado. El UCC es un conjunto de leyes comerciales a nivel estatal que proporcionan reglas predeterminadas para estructurar ciertas transacciones, como la venta de bienes o acuerdos de préstamos. Noem afirmó que una enmienda excluiría a criptomonedas como Bitcoin de ser definidas como dinero, mientras otorga a la CBDC el mismo estatus que el dólar, siguiendo una línea similar. La publicación en Twitter de Kennedy afirmó que FedNow fue el primer paso para prohibir y confiscar Bitcoin, mientras que la legislación anti cbdc de DeSantis prohibió que la tecnología sea considerada dinero dentro del Código Comercial Uniforme de Florida, pero como un conjunto de leyes que regulan las transacciones comerciales que pueden ocurrir entre líneas estatales. Los cambios en el UCC no tienen una conexión tan clara con la CBDC como los políticos pueden parecer pensar, dijo Carla Reyes, profesora asistente en la Facultad de Derecho de Edmund de la Southern Methodist University at Decrept. En mi opinión, gran parte de la conexión entre la CBDC y el UCC en el discurso político es errónea o refleja un malentendido sobre el papel del UCC como derecho privado, dijo. Todas las afirmaciones sobre el cambio en la definición prohíbe Bitcoin y otras criptomonedas. Eso no es real. Reyes dijo que el UCC no tiene la capacidad de prohibir nada como derecho privado y que las enmiendas están ahí para hacer una distinción entre las criptomonedas y el dinero. Respaldado por el Estado sin emitir un juicio de valor de uno sobre el otro. No es el papel del UCC elegir ganadores o perdedores en tecnología o en medios de intercambio, dijo. Solo proporciona reglas para que las personas que participan en transacciones voluntarias usando lo que quieran sepan qué reglas esperar que se apliquen a sus transacciones. En cuanto a la legislación propuesta por DeSantis, prohibir la CBDC en el UCC de Florida no impediría que las personas usen la tecnología, sino que haría que las CBDC estén sujetas a las reglas de derecho común que los tribunales de Florida ya han aplicado a las monedas digitales en el pasado dijo Reyes. Esperamos que haya sido útil este contenido para ti. Hasta la próxima.